Se cortó el bulón de la tapa. Se acaba de cortar el bulón de la tapa. No lo puedo creer. Estamos en la vez. estoy, tengo miedo, tengo miedo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford. En este día vamos a Sacar la tapa de cilindro y ver en qué estado se encuentran los cilindros, la tapa, la junta, todo. Así que bueno, acompáñenme que se va a poner bastante bueno. No quise grabar el aburrido proceso de sacar una tapa de cilindro porque ya hay millones de videos así en YouTube. Así que bueno, me queda el último tornillo, el último bulón, perdón, y ya sacamos la tapita. Se cortó el bulón de la tapa. Se acaba de cortar el bulón de la tapa. No lo puedo creer. Mira, queridos, se me cortó un bulón de la tapa, vos podés creer, yo no te lo puedo creer, amigos, no te lo puedo creer que se haya cortado. Eh, por lo menos quedó un poco ahí de, de material como para ver qué inventamos. Bueno, acabo de sacar la tapa, un nuevo problema, pero ¿quién te dijo que iba a ser fácil esto? Así está, me parece que está impecable, estoy viendo acá los pasajes de agua, están bastante bien, y acá está la junta. ves esto medio raro viste la cantidad de este los, los huequitos son muy pequeños me parece no bueno acá está bien hecho no sé si esto será óxido pero mira el estado de la tapa como está acá adentro un montón de óxido bueno bueno la verdad es que estoy bastante amargado por ese bulón cortado Estoy pensando bien cómo hacer para sacarlo, porque bueno, lleva tiempo, un día perdido, este pero bueno, yo quiero avanzar y estos bulones no me lo permiten. Ahora lo voy a limpiar bien con un poquito de nafta, un azul que tengo acá y vamos a ver cómo queda, tiene que llegar flama. loco y ¿eh? Bueno, mis amigos, se acabó el video, se acabó el día. Ya es hora de ir a descansar, a ver el partido de Argentina. Uy, es día lunes feriado. Traté de soldar, tratamos de inventar algo, pero no salió. Así que... Y bueno, y acá está la tapa, que mi hermana me ayudó a limpiarla un poquito. Quedó bastante impecable. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, qué onda con esta válvula. <risa> está corta, ¿eh? Ya me voy a explicar. Cambiar esta válvula, seguramente que también tengo que llevarla a que le cambien la guía. Y nada, lo que voy a hacer, ¿sabes qué voy a hacer, hermano? Voy a agarrar y luego a llevar a alguien que realmente sepa cómo sacar esto, un tornero, lo que sea. Maravillosa jugada. A un profesional que me saque este tornillo y que me saque estos dos de acá también que se cortaron. ¿Ves? Ese es. El listo se acabó, no reniego. ¿Cuánto me puede llegar a salir? Más de 2.000, 3.000 pesos no creo que me cobre este, Antes de arruinar el blog, Prefiero que lo haga alguien que ya se dedique a esto Y que tenga las, las herramientas Así que bueno mis amigos Les mando un abrazo grande Y gracias por haber visto el video Nos vemos la próxima, Chao. Need a little show and tell. tell me if you know me well Hold the bell and Chanel purses it. If you're worth it If you're perfect You deserve it I'ma be the one that make you wanna reach the surface Una de los I've been to bring the waves up, I bring the I'm not a player. I'm not a player. Si hubiera algún inconveniente, resolvemos donde sea.